¿Qué tal? Hoy tenemos la suerte de estar hablando con Alastor, escritor de El Rastro de la Destrucción, una de las aventuras de Ryan Citadel. Alastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Un gusto que estés acá con nosotros. Un gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Sí. La entrevista la vamos a llevar a cabo entre Noticias Dragones, que es esta coalición entre proyectos que incluye a Fede con Tomate 20, a Puel con El Barro del Deide y a León con la Trama de Arroz. Chicos, ¿todo bien ustedes? ¿Qué tal todo? Oh fantástico, excelente por acá, muy contento de poder realizar esto. Sí, sí, yo también estoy muy, muy, muy contento. Así que, gracias Pastor, por sumarte. Muchísimas gracias por acceder y, y, y venir a contarnos todo lo que te vamos a preguntar ahora. Así que, Fede, cuando quieras. La primera pregunta que quería hacerle a Alastor, ¿no? Porque su aventura está enmarcada en una antología, ¿no? Una antología de, de, de aventuras de Wizards of the Coast. Para quienes recién estén entrando al video y no lo, no lo conozcan. Journeys cruda de radiancita de lo Travesías por la Ciudadela Radiante, sería un poco la traducción si tuviésemos que hacerla, ¿no? Y más allá de que hemos escuchado, quienes seguimos el tema de cerca, la, la descripción o la manera en la que lo describe quien eh, llevó adelante el proyecto, ¿no? Este, Ajit George, Alastor, ¿cómo, ¿cómo definís vos esta antología? ¿Qué es para vos? ¿Por qué te parece este, importante? ¿Qué, qué es eh, Travesías por la Ciudadela Radiante para Alastor Guzmán? Para mí Travesías es una oportunidad que se abre en Wizards y para muchas otras cosas, en los juegos de rol, de poder alejarse de la fantasía europea estandarizada y de la misma visión europea de otras culturas y de otros lugares para fantasía. O sea, porque como tal, Settings Mesoamericanos pues, ya estaba Mástica, que básicamente parecía un Wikipediazo Y, o sea, no había como casi que digas, locaciones basadas en otras culturas del mundo con otros antecedentes que no fueran fantasía europea. Y que estuvieran bien hechos o con una visión un poco más integrativa hacia lo que vienen siendo esas culturas, mitologías, las propias criaturas de cada zona. No es lo mismo leer en o sea, leer una enciclopedia o okay, que en tal zona está, vive esta criatura y con eso tratar de inventar algo, a preguntar a alguien y dice, ¿hay, ya hay leyendas asociadas. Para mí como tal es algo de travesías, y es una oportunidad de expandir el mundo de Dungeons, tanto en, las, en nuevas criaturas como en nuevas locaciones que después se pueden seguir creciendo. Y alejarse de que pues, hace que los settings estándares de fantasía europea, que ya hay varios, hasta Dragonlance, hasta Forgotten Realms, hasta Bright, hay, tienen como siete que son más o menos similares entre ellos. Y no había tantos que, fueran, que se alejaran de esa idea. Mucha la idea de Ciudad de la Radiante era un poco similar a Planescape, pero así como Planescape se enfoca mucho en las ideologías y la parte más politicosa y de facciones, la idea de Ciudad de la Radiante es que en vez de que sean facciones con ideologías políticas, eran regiones con diferentes historias y diferentes culturas, que fue una de las razones por las cuales no es Planescape. Es un que ya tiene su propia idea, su propia idea de cómo está construido, y es aquí en vez de que sea la idea política, son tenemos nuevos lugares, tenemos nuevas criaturas y tenemos una visión diferente de cómo puede funcionar una ciudad nodo no del multiverso. Claro. Sí, de hecho, recuerdo que hubo mucho debate sobre si cita del Venía a reemplazar o no, Planescape era la versión de Quinta, pero bueno, evidentemente es, es otra cosa muy distinta. Me... Es, otro, es otro poco diferente, porque la idea es que en Planescape pueden tener aventuras completas dentro de Planescape, o sea, dentro de Sigil, y los pelos están como que añadidos e influyen en la ciudad. Mientras que en la Ciudadela Radiante, es, la Ciudadela está al centro, pero lo importante son los planos, son Tletepec, Asitlán, las diferentes regiones. No es tanto la Ciudadela en sí, es lo que hay alrededor de la Ciudadela. Claro, de, de, de hecho, algo del, del valor de todo esto, entiendo, en esta antología hay muchos autores y autoras que traen consigo culturas muy, difer muy diversas, muy diferentes entre sí, y, y estamos acostumbrados a ver distintas formas de representar todo esto en, en, en productos oficiales que, en función de esto, cuando vos trabajaste en el rastro de la destrucción eh, ¿qué, qué, ¿qué pensaste? ¿Qué, ¿qué cuestión más específica de la cultura la, a, va, de, de tu individualidad por la cual te, te convocaron ¿no? quisiste volcar justamente acá mucho de mí, o sea, lo que busqué de mi inspiración fue una que ya se había hecho para cosas de fantasía y tratar de dejarme lo más posible de eso Y la otra sí como que buscar leyendas locales y criaturas locales que se pudieran dar para otra idea de una civilización O sea, muchas de cuando son de culturas mesoamericanas siempre ponen cosas de sacrificios humanos O de criaturas medio animalísticas tirándole a furry, como el plano de Naya cosas similares pero o sea, como se en que es nada más como que la parte estética del asunto, como la estética y no tanto en la parte de por qué tenían ciertas condiciones, las culturas. Entonces, lo que yo buscaba con Tletepec específicamente, es uno que quiero que sea un... Sí quiero que haya conflicto interno, pero quiero que la idea sea una idea que es, un, sí, o sea, es una locación de colaboración, entonces necesito que haya, una, que haya causas externas que estén dándome conflicto, que por eso están los Tejolotes y están los Desastres Naturales. Y en el Trafo original había muchos más Kaijus. Y la otra idea es: ok, si va a haber conflicto interno dentro de las mismas facciones, como quiero que sea. Y por eso mucho la idea de Contentepec que luego se expande en el Turmentito Liam Guild. Eso no, ok. Si están las facciones y todos quieren ayudar, pero tienen como que muy diferentes sus ideas de cómo quieren ayudar. Entonces, como queda este balance de, ok, de, tenemos callos gigantes que se despiertan de la tierra y les da por aplastar las ciudades, ¿cómo vamos a enfrentarnos a este problema constantemente? Entonces, hay unos que son los Watchers que les interesa, ok, vamos a predecir dónde va a salir el ajolote gigante y vamos, a, y vamos a alejarnos de la zona. Están los Shapers que lo que les interesa, ok, vamos a ser. Mi chiste original era que iban a ser mecas, pero claramente no me dejaron. Este, Van a ser constructos mágicos o trilogios mágicos para sobrevivir a estas condiciones, o vamos a tener otra... O oh, hay otra persona que, ¿sabes que Nosotros, ya ya sale la criatura, pues hay que rescatar a la gente y vamos a mapear el lugar para ver mejores opciones. Claro. Sí, obviamente pues las tres se dan de choques entre ellas, pero o sea, con eso como que fui construyendo como sería la idea de la locación. Y de ahí pues salieron otras cosas como la parte cultura o la parte política, incluso lo de las fiestas, porque bueno, yo soy de México y específicamente de Xochimilco, que tiene 460 días festivos al año. Entonces sí, todos los días hay cohetes y todos los días hay fiesta en alguna parte de Xochimilco. Entonces, ok, ¿cómo se traspasaría eso en este caso a Cetix, a lo que sí quería meter yo personalmente? Y por eso surgió mucho la idea de las ofrendas. Y en vez de que fuera la idea clásica de sacrificios humanos y para obtener poderes uno, tú das una ofrenda de algo tuyo y recibes tu poder divino a, a cambio. Entonces, aunque fueron esas tres ideas de crear que quería criaturas gigantes, quería algo que se diera para la cooperación dentro de ellos, y como que girar o ver de forma distinta a los trucos clásicos mesoamericanos, como el caso de los sacrificios, que más bien son las ofrendas. Creo que, que respondiste bastante a lo que yo iba a decir ahora, como que lo abarcaste eh, bien, pero eh, como para expandir el abanico de este, ¿qué le ofrece a la gente el rastro de la exclusión ¿Qué tipo de partidas se les puede presentar la aventura que vos escribiste? La aventura en particular ofrece un. La, la, así. Me es que te ofrece películas de acción a las que van en llegan todos lados y no tienes momento de respirar. La idea es de que es una aventura que una vez que empiezas, tienes que seguir, seguir, seguir y no vas a tener muchos momentos para descansar, así de ponerte a pensar, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque, o sea, tienes una amenaza constante. O sea, es un. Llegas a eso, ves el pueblo en llamas, te sigas al siguiente, te enteras que te el al observatorio, llegas, hay terremotos, te sigas enterando en más cosas pero la idea es que es una aventura que es muy rápida en el sentido de que todo el tiempo no que estar tomando decisiones y de que si te tomas así, te, te sientas a pensarlo, a ver qué haces, pues ya se está cayendo el lugar al que ibas a visitar en, en lo que pensaste si ¿qué te convenía más o ruta estaba más corta, ya se está cayendo el observatorio y ya está saliendo así de la tierra una criatura o sea, la idea de mucho es esa sensación como de las películas de Godzilla y de ese estilo de estar la captura de gente pasando y no tienes tiempo de ponerte a meditar lo que, lo que va a suceder. Como que quieres dar a esa experiencia de película de acción de al momento rápido, no tanto la de conspiración, es un... Tienes que estar reaccionando, tienes que pensar rápido, es el thing on your feet y reacciona y trata de salvar lo que puedas. Alastor, ¿vos esta aventura la tenías pensada antes de empezar a trabajarla para esta antología? ¿O la empezaste a trabajar una vez te, te ofrecieron o te contactaron desde Wizards? La empecé para... a trabajar una vez que ya había empezado con la antología, aunque el concepto de criaturas gigantes yo ya lo había trabajado con, en otra compañía en la que trabajé y que estoy reciclando sí. ese sistema. Me gustan mucho las peleas de contra criaturas gigantes y que se sientan tipo Shadow of the Colossus, videojuegos, cuando jugar cosas por el estilo. Sí. Entonces tenía ya esa idea como que de base. Mandé tres pitches diferentes a Wizards. Es que es el que nos gustó y ya de ahí desarrollé la aventura alrededor de esa idea. ¿Y cuánto te tardaste aproximadamente en, en escribirla o en el proceso editorial en general? Porque quizás. Porque es por así... el claro. Primero no me tomó tanto, me tomó como un mes, pero todo el proceso editorial que sí fueron varias rondas. Luego fue porque no solamente es la aventura, también fue el gacetir entonces más o menos fueron como unos seis meses porque si fueron, o sea, se mandaban, checaban las rondas, nos mandaban de regreso tienes que checar cómo iba, si se había correcciones si alguna de las correcciones no tenía como que efectos en cascada que tenías que corregir alrededor de la aventura entonces si fueron como seis meses más o menos claro claro, el... Eh... No lo, no lo dijimos, pero esto es una aventura pensada para jugadores, para personajes de nivel 8 si, si no lo tenemos mal y eh, justo lo que mencionaste es algo que está bueno, está bueno tener presente junto con Journeys Through the Radiant Citadel se publicó en dm's Guild Journeys Beyond the Radiant Citadel que es justamente la gaceta que mencionaste, ¿no? el, el gacetillo sí. que amplía todo lo que es eh, lore eh, tras fondos de, de, de todo lo que está presentado en Journeys Beyond, en Journey 2, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Sí, estábamos varios de los autores los que podíamos hacerlo y como fue que vamos a expandir un poco más de cada setting y se nos dio libertad a cada autor de decir en qué lo iban a expandir. Hubo unos que se centraron en dar más opciones de aventura, yo puse un poquito de lore y dos opciones de aventura, una con un kraken y la otra con un creo que es un dragón si no me equivoco. Y también puse más opciones de cómo funcionan los boosts divinos. Para algo claro. que tenía, tenía muchas ganas de poner en el trato original y no al final lo fue eliminado. O sea, hay reciclación y nada, ok Aquí hay ejemplos de puntos divinos para tus jugadores que pueden obtener si dan algo a los dioses. Muy interesante. Me, me, me interesa preguntarte justamente un poco en, en vinculación con lo que venimos hablando. ¿Cómo buscaste reflejar eh, la cultura de tu tierra básicamente? Si es que hubo ahí eh, es, específicamente algunas cuestiones que quisiste plasmar además de, de, de tus propias ideas y tu propia creatividad eh, sea de tu tierra o de Latinoamérica en general en esta aventura y, y básicamente en has... el mundo multicultural que se presenta, porque entiendo que se produjo en un networking ¿no? como en una cuestión de vínculo entre distintos autores y, y ahí hay un, una, un vínculo entre diferentes, las diferentes culturas que se presentan en el libro entonces, ¿qué, ¿qué es de lo, lo de tu tierra o de Latinoamérica que.? que, que... De Latinoamérica, ah, que, que finalmente... una cosa que sí traté de sacar fue mucho de cooperación, porque al final, porque países tercermundistas, ser gente tercermundista, sí, mucha, suele haber bastante cooperación entre diferentes regiones de Latinoamérica, o incluso dentro de los mismos países, con cosas de desastres o similares. A mí me toca equivocar con el temblor y con las otras cosas. Otra que quise rescatar es la idea de, que sé si es. Un poco por idea de la, la leyenda de los dos volcanes, del Popocatépetl y el aquí en la Ciudad de México, que es justamente a la ley de que son dos amantes, se convirtieron en volcanes, bla bla, y fue un, un poco como que lo retomé un poco para la idea de los Twin Gods de Tlatepec. Y la otra es que es totalmente mitología mexica, es la idea que el mundo fue construido a partir de Zipakli, que básicamente era un kaiju, un cocodrilo gigantesco que fue agarrado para crear la tierra este luego quedaron mini cocodrilos de este tipo, pero tengo un poco esa idea para la idea de los tejolotes, uh -huh. que son criaturas que estaban aquí, están dormidas y salen, son desastres naturales. Pero como tal, o sea, traté de no hacer, sí, lo que sí busqué es no hacer como casi nada más lo que okay, voy a hacer aztecas en fantasía, porque es que sí quería evitar y que el logo sí es muy aburrido y que siempre lo ponen todo igual. O sea, como que sí traté de irme, ok, tal como que la idea de mitología sí está inspirado, pero no está basado directamente por eso o sea, no vas a encontrar así de equivalentes de Tlatoanis o de Guerrero jaguar y demás no vas a encontrar nada equivalente más bien es, o sea, sí está inspirado pero no está basado directamente está muy bien bueno, añadiendo un poco a lo que decía Puel, porque oh. el trabajo fue también entre autores ¿cómo fue el proceso de trabajar con, los, con, con otras culturas? porque si bien hay, hay otras personas ahí en México que hicieron que, que aportaron como que el trabajo es mucho más grande y hay gente de, de, de varios lados eh... tenía la ventaja de que a varios sí. ya los conocía ah. o sea a Mario y a Pam ya los, ya los había conocido desde antes entonces esto con Pam me había llevado muy bien con ella que ella es la autora de la parte de Filipinas en general la colaboración estuvo o sea, está interesante que de repente como que los dividían en grupitos y lo okay, que Chequense mutuamente las notas de los demás y ver si quieren ligar algo de su aventura con esa región y o sea, por eso De hecho, justamente por eso Mario decidimos que su setting, San Zitlán y el mío, como que sí iban a estar ligados. Porque si, a pues, los tenemos lo de las ofrendas, pues, obviamente, el de lenguaje, los dos, o sea, tiene más español que náhuatl, pero, o sea, todos estuvimos como basados, sí hicimos sí, de, okay, San Zitlán ellos, y el de ahí, el último, el de Venezuela, Leyes que sí están como que ligados, probablemente están en el mismo plano, en el mismo mundo los tres. O sea, sí, fue, como que fueran a ese tipo de colaboraciones o la idea, ok, sabes que pues si en teoría está la ciudad al centro si pues, sí es posible que estén haciendo intercambios de algunas cosas que no sé, que en mi caso que los Shepherds de estén viajando a otros lados y eso más va a que se más como que en el lore general del world building de la región aunque no se presenta tanto en las aventuras porque justo la idea es que las aventuras las pudieras jugar sin necesidad de tener que jugar las otras o sea, las puedes ligar como campaña pero muchas la idea es que puedes jugar tu aventura sin necesidad de... así que de chutarte de todas las demás o sea que tenías como, entre comillas, spoilers de las otras aventuras para escribir. Sí, no, teníamos acceso a los otros borradores de los otros autores y podíamos ir checando y después las notitas y demás. De hecho, parte de la razón de que fueron tantos meses, comparado con otros proyectos en los que he estado, es justamente que se daban como que, ok, todo el mundo suba sus primeros borradores y los demás chequen y pueden dar comentarios y ver qué les parece. ¿Cuál de, de, de este proceso...? ¿Cuál fue tipo, lo, lo, lo mejor o más valioso que, que, que, que viviste o sacaste? Digamos, y, ¿Y cuál es la, la contraparte? Digamos, ¿Qué es lo más difícil de todo? ¿Cuál fue la parte más difícil de eso? La que más me gustó es que tenía una muy buena relación con mi mentor, con este James Wyatt, que es el que escribió mucho al Lord of Magic. Y él me estuvo checando la aventura y, o sea, sí me dio como que varias formas de cómo escribir aventuras que a la fecha yo estoy usando para pues, cosas personales esos proyectos de Axon. O sea, eso fue como que lo que más me gustó, que fue realmente muy colaborativo y de, ok, algo que sí se buscó en esta antología es como que ir avanzando en cómo se presentan las aventuras de D&D, porque como que casi todas las aventuras anteriores tienen un formato muy específico, y curiosamente las que se salen de ese formato son las aventuras que más gente le gusta, o sea, course of Strat casi no sigue el formato clásico y es de las módulos que más gente le gusta. Y la parte que menos me gustó es, pues obviamente es cuando te, te piden recortar ciertas secciones. O ves que hay ciertas secciones que pues por el largo del libro y pues, edición y todo eso no van a caber. Dito con los briefs de arte y con algunas piezas de arte que pues, ah, sí me gustaría que esté que pues al final no se van a poder. O sea, esas son como que las cosas que no, no, no me gustan del todo. O sea que sí, no, no, no me gustaron pero pues sí es normal en la industria. Yo tengo mi propia editorial, sé lo que es de... Pues teníamos tantas palabras pero el presupuesto dice que nada más vamos a imprimir tantas. Porque es para lo que hay, es para lo que alcanza y es lo que se puede vender. Entonces como que si ese proceso luego sí, si te emocionas y escribes de más, luego si lo llegas a resentir. al eh, quería repreguntarte ahí un poquito... ¿Cuál es puntualmente desde tu punto de vista la diferencia entre cómo se presentan las aventuras en Radiant Citadel y la forma clásica que quizás está abandonando o dejando de usar Wizards? Mucho es el cómo resolver los encuentros. O sea, muchas aventuras antes nada más tenías una forma de resolver cada encuentro, ya sea social, combate exploración, o exploración, no solamente con combate. Pero como que los módulos sí, sí eran un poquito railroady de nada más se puede resolver esto con combate y ya. Mucho lo que buscaban con Raiden es este, que los encuentros se pueden tratar de resolver por al menos dos diferentes formas. Puedes tratar de resolver ya sea por combate, puedes tratar de hablar con la criatura o puedes explorar algo anteriormente que te da más ventajas. O sea, como que sí buscan ampliar mucho esa parte de roleo, aún si mi aventura es un poco más enfocada a combate, la verdad... O a sea, los varios de los encuentros de mi aventura sí se pueden resolver de más de una forma según yo, los dos más obvios es el de Chocopoll, que puedes tratar de negociar con él o puedes agarrarte a golpes con él y directamente el encuentro final, que dependiendo de qué que hayas hecho antes puede que tus interacciones con el Tlejolote sean diferentes ¿Qué, qué? y en general todas las que te ofrecen esa opción aunque okay, puedes decidir explorar tantito más y tratar de resolver de una forma así que la solución no siempre es, es ICAS Fireball Puedes resolverlo de diferentes formas los encuentros. Aún si Fireball sigue siendo el mejor método. Pero... Sí, sí. Y en especial cuando te estás enfrentando a un Kaiju ¿no? Un monstruo de proporciones gargantuales. Así de, ¿Vamos a negociar con él? No, que Meteor Swarm. Sí, sí, sí, sí. Nivel... Sí, sí, sí. Casto Fireball a nivel 4. Te quería preguntar un poco, siendo un pasito para atrás. ¿Cómo fue tu, tu contacto con Wizards of the Coast? ¿Vos te acercaste, te ofrecieron ellos escribir la aventura, te convocó a Jean George directamente, fue a través de yo otra? Ya, vía. ¿Cómo, yo cómo ya he trabajado para proyecto? Wizards, para otros proyectos. Uh -huh. Este y o sea, como ya tenés ese eh, historial aún si fueron como dato curioso, Wizards habla con muchos autores y no siempre todos los productos terminan en los libros finales y yo entonces estaba como que en la, parece que por ser la forma en la lista de los de Wizards y allí yo lo conocí en Vic.com en 2019 y justamente mucho el proyecto de allí de ahí era como que promocionar a nuevos autores en el medio sobre todo que no hayan sido publicados antes en Hasbro, en Vice, o similares entonces fue ahí que me dijo sabes que se va a estar este proyecto de Ryan Cintadel. ¿te gustaría y yo? pues no, claramente me gustaría es una de las otras cosas que hago, no puedo hablar pero algo de D&D sí lo voy a poder decir por favor y sí bueno, es eh, eh, me, me gustaría saber si, eh, ¿qué otros proyectos eh, mencionaste que tuviste en otros? tal vez no, alguno que no se haya publicado hay unos ¿puedes? que básicamente no puedo decir nada hasta que los anuncie oh. bien. <ríe> ¡ah! Okay. bueno, o sea no todos de D&D pero sí o sea, no, bien, bien. Muy bien, muy bien. Che, perdón, eh, un poco en, en contacto con esta pregunta, eh, ¿fue, fue parte de este vínculo con, con la producción del libro que nació Journeys Beyond o fue eh, Sí, o está? sea Journeys Beyond surgió porque nos, o sea cuando iba a salir el libro sí nos dijeron Oigan, si se va a abrir en DMs Guild, si quieren subir contenido son libros hacerlo. Y pues varios autores y dijimos ok, va, vamos a colaborar en uno, en uno en conjunto y además varios nos pusimos a trabajar en los proyectos individuales, o de hecho yo voy a sacar uno bestiario más extenso de Tetepec y con más boons y una pequeña aventura en unos meses, bueno, en un mes Genial Ya que, ya que estamos hablando de, de, de lo que se viene de tuyo, que no vamos a hablar más nada, pero eh, ¿cómo empezó tu camino de internet? Mencionaste que tenés una, pero ¿cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a querer aventuras de rol para publicar? Yo empecé a jugar ahora ya por los tiempos de 3.5 Ahorita tengo mi starter, mi starter del dragoncito azul de la miniatura y, O sea, digo, yo estudié, yo, yo estudié biología y siempre estuve muy con la parte de diseño de juegos y, O sea, algo que me gustaba, básicamente como hobby Hace como cuatro años se da la oportunidad de una empresa, yo está trabajando con temas de biotecnología y uno de los inversionistas con los que estábamos trabajando quería abrir, igual era súper ñoño de D&D, juegos de mesa y demás y quiso abrir su propio editorial y pues me dijo que si me interesaba yo pues va y pues ya de ahí empecé a escribir y trabajar en esas cosas de ahí ya que agarré experiencia junto con otros amigos por aquí decidimos lanzar nuestro propio editorial para sacar como que proyectos chicos locales que bueno es Axo Stories, que seguramente ya lo vieron en alguno de mis redes y sacamos nuestro primer proyecto que fue Maze que considerando lo que juntó de dinero y el dinero con lo que lo hicimos hizo una maravilla, se hizo como con tres mil dólares, todo, entre arte, edición, maquetado y todo, y, o sea, y el juego de hecho quedó nominado a dos cenis a mejor setting y mejores monstruos, no ganamos porque nadie nos conoce todavía, pero pues, quedó nominado y nos va... y, por ejemplo en este nos vaqueó gente de Pathfinder, este Jason y demás vaquearon ese proyecto, entonces pues ya de ahí con ese empezamos como. Empezamos a crear como que más freelance de proyectos chicos o proyectos más grandes. Traje para Evil Hat, para la expansión de Jig, para el Fade of Cthulhu, este, para Paiso, para el Knights of Last World, que acaba de salir. Para Darker Hue Studios y para otras cosas con más temas de consultoría cultural. Ah, Wizard Kitten, no. Wizard, Keaton, uno de gatitos. que Es un jugador de gatitos muy bonito, Chiquito indie, también traje para ese. Una expansión de ajolotes específicamente. Este está bien muy truco Laser Kitten se llama, ya lo encontré. Hice una expansión de ajolotes para ese libro. Yo sé sea, que ahí como que fueron con proyectos chicos y como tal los proyectos grandes me llegaron ya directamente fue el de Wizards, el de Paiso, ya que había sacado el de los de had y los otros. Pero o sea, digo, ya llevo cuatro años en esto y pues los, mucho de lo otro del tiempo, lo estamos, si lo meto más en con lo del editorial, con AXO que pues ya tenemos, o sea, digo, ya salió Maze, ya entregamos uno de Power Rangers y Mitología Mesoamericana que está 60 ahí, sacamos un juego de mesa que en el que aprendimos muchas cosas de producción hoy te estamos acabando Mask of Power que es igual suplemento de quinta de básicamente basado en Mayoras Mask la idea es que si derrotas a una criatura grande la puedes convertir en una máscara ¿Y cuál es el otro que se viene? Ah, bueno, está Tales from the Gods, que ese es de un solo jugador. Y finalmente, el de Pelas de que es el que me ha estado consumiendo los últimos, el último mes. A ver, sí, ha sido, sí. Empezó como que así de, me invitaron a trabajar en esta empresita, de ahí aprendí como que lo básico. Y pues ya de ahí fue de sacar lo mío propio y empezar a buscar freelance y aceptar los que me caían y así. Sin embargo, Alastor, mucha gente que, que le gustan los juegos de rol, ¿no? y, y somos muchos de, de ese palo, no se dedica al tema eh, editorial. ¿Qué, eh, a, ahí nos has contado tu camino, ¿no? cómo empezaste primero con proyectos quizás de más indie, más de pequeña envergadura, hasta que, eh, por supuesto, terminaste siendo llamado por alguna de las empresas más grandes que hay dentro del, de la industria de los juegos de rol. ¿no? Eh, pero desde tu punto de vista, desde el punto personal, Tuyo como este, persona. ¿Qué es lo que te llamó para dedicarte a eso? Porque podrías haber elegido ser, si te gustaban los juegos de rol, un streamer. Podrías haber ido por fuera de los juegos de rol y haber sido un escritor de fantasía. Podrías haber sido un dibujante, ¿no? Digo, no sé si te gusta o no, pero digo, elegiste ser este eh, eh, eh, dedicarte a la parte tanto editorial como de, de autoría, de, de contenido para juegos y de juegos de mesa, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué ese interés particular tuyo? Siempre me ha gustado mucho narrar, de hecho yo tengo una de Eterno DM, o sea, desde que empecé a jugar con 3.5, empecé con DM con mis amigos porque nadie más quería hacer DM. Entonces sí le agarré mucho, Les gusta la parte de escribir aventuras, de escribirlo y todo eso, y de ver cómo los demás jugaban con lo que había hecho. De hecho, a mí siempre me veía mucho como por dar pequeñas alteraciones a los sistemas y todo eso. Y yo de pequeño quería hacer diseño de videojuegos, pero en ese tiempo todavía no había esa opción como carrera. Y bueno, cuando como que las alternativas, la parte de dibujo y demás, yo no dibujo ni en defensa propia. Así, eh, digan que me salen de repente derechos los palitos y bolitas. La parte de escritura de fantasía, más sí la estoy manejando. O sea, que mucho de lo que me ha tocado o se ha sido de escritura narrativa, pero todavía no salen los libros de eso. Y, mucho, y la razón por la cual en, como en un punto se dijo que okay, vamos a intentarlo de la editorial fue porque, o sea, estando en Latinoamérica, no es tan fácil que te vean las empresas de Estados Unidos o poder entrar a las empresas allá. Mucho menos si quieres sacar ideas locales. O sea, si vas a trabajar para cosas, Hasbro, Paiso y Bill pues les interesan los proyectos que ellos tienen. No les interesan como que qué proyectos nuevos puedas llegar a traer de la zona entonces mucho la idea de Axo y la razón por la que se está como cooperativa más que como empresa es la idea de promover a creadores y artistas de la zona. De hecho tenemos como sí muy muy claramente nada más usar artistas de Latinoamérica. Nosotros argumentamos que no, en nuestro caso no es tanto por un punto de inclusión porque pues no estamos en Estados Unidos. Es no decir, nuestro argumento es un queremos que más artistas de aquí los vean los parece que las empresas de allá. O que les pueda servir, ahí, se los puedan jalar o lo que sea. O sea, sí sabemos que es muy difícil el poder acceder a, a las empresas allá. A mí lo que me ayudó a acceder fue de que ya que tenía los O sea que me empezado aquí a trabajar en eso, me gané una beca para ir a Metatopia, que es una convención de literalmente de diseño de juegos. O sea, es como que en, con que así lugar para vender y toda la cosa. No, o sea, Metatopia es van diseñadores de juegos, vas a playtestear los juegos y a playtestear tus juegos y playtestear juegos de otras personas es una comisión muy padre si eres diseñador si eres playtester también puede ser padre aunque según yo es un poco frustrante porque luego en este juego está genial cuando sale ah, no sé, tal vez en un año entonces te quedas así de cuando sale está, es un, lo acabo de probar, lo quiero y no me lo puedo llevar ahorita Pero, o sea, esa, la beca de ahí me ayudó mucho justamente para hacer los conectos, para poder sacar las cosas de Haddy y de otras empresas claro. bueno, un poco, un poco lo que te quería preguntar eh, lo, lo, lo abordaste recién, pero me gustaría saber específicamente, como a través de toda tu experiencia y de, y de todo este recorrido que venís mencionando, eh, ¿qué, ¿qué pensás que se puede hacer desde Latinoamérica para que nuestra cultura, nuestras tan diversas culturas eh, dentro de todo lo que es Latinoamérica, que es un gigante eh, y todos lo, los talentos, toda la, la, la creatividad de la gente de acá llegue a más lugares? Que, eh, ¿cuáles son tus ideas al respecto? ¿Cuál... Mis ideas es, así que la de siempre, es siempre, o sea, sí publicar las cosas, porque hay mucha gente que dice, ah, si estoy escribiendo tal proyecto, estoy haciendo tal cosa, pero nunca hacen el esfuerzo final en publicarlo, o en checar en, ok, o por lo menos sacar el PDF en Ichi, o en DriveThru, o lo que sea, y una que a mí me duele mucho decirlo en voz alta, pero la verdad es que sí es cierto, es escribirlo y hacerlo en inglés porque aunque muchos de nosotros nos gustaría que hubiera más contenido de rol en español y lo que sea, chocan dos cosas. Una, el, al final es un hobby un poco caro para la mayor parte de Latinoamérica. Entonces no se tienen tantas ventas como para hacerlo sustentable como negocio. Y dos, la gente con la que le puede dar más, así que más exposición y promocionarlo más, es el público gringo y europeo. Entonces se tiene que trabajar en inglés. Yo digo que para mí es muy frustrante porque, o sea, sí estamos traduciendo nuestros juegos y tratamos de que estén en inglés y en español. Con Maze no se pudo porque es un monstruo de 460 páginas, pero con Tescacenta y sí lo queremos traducir y sacar en español. Pero sí es, o sea, las dos principales es un publicarlo en inglés y sí publicarlo. O sea, sí es el esfuerzo de hacer que soltara el producto este como esté. Porque algo que sí pasa muy seguido es de que quieren que el producto esté perfecto y pues nunca va a estar perfecto menos si tú lo estás escribiendo siempre vas a sentir que le falta algo a nosotros luego nos pasa eh, cuando nos llegaron nuestras copias de Tescacenta y fue un... así literalmente lo abrimos primera página oh mira que hay un typo <risa> <risa> bueno no, no. sé, <risa> no, o sea, ya es inevitable pues sabes que ya se hizo ya se entregó a la gente y podemos seguir sacando más cosas porque para sobrevivir en esta industria es un lo que importa es que estés entregando obviamente que esté entregando de calidad pero si eres una empresa que fuera que al menos que seas kingdom death tienes que estarle entregando cosas a la gente tienes que demostrar que sí puedes entregar lo que dices lo que estás trabajando afortunadamente hay muchos para los artistas visuales Sí hay muchos que ya sí sé que ya están trabajando con wizards con país o con otras empresas para escritores es un poco más complicado pero o sea, si es. si tú estás publicando lo que puedas, así que públicalo, sácalo, trata de traducirlo al inglés o de escribirlo directamente en inglés y con un amigo que sea que hable inglés que lo edite y estarlo sacando. Así que no, no hay de otra. Claro, trabajar y trabajar y trabajar y darle mucha. mucha continuidad supongo también. Sí. Es un poco lo que se deja ver. Um. Esta, esta, esta pregunta es una de las que preparó Fede, que me gusta mucho eh, Te diste cuenta que junto con... Eh, yo lo conozco como el Warrior eh, eh, Que es el otro escritor de allá Que trabajó para Rianzita de... Como que están eh, cargando la antorcha para todos los, los que tienen ganas de escribir Alguna aventura posible para Wizards eh, ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente ser, digamos? La persona que invita o que diga esto se puede, chicos, hay que hacerlo nomás. Mucha presión, porque a diferencia de Warriors, que es bien carismático y es streamer y demás, yo no soy streamer, no tengo esa carisma para estar mucho rato frente a cámara y demás. Entonces, lo que yo sí trato de hacer es que si me preguntas, si sí contesto. O sea, es un sabiendo, oye, ¿cómo le hiciste o qué te interesa? Yo sí trato de ser muy abierto con cómo fue la experiencia, qué se pudo hacer. O sea, sí, trato de ayudar a la gente lo posible, pero sí recuerdo que se hizo una presión medio extraña. Este, preguntar, oye, esto ya, sobre todo porque, aunque sí ha habido otros escritores, bueno, que yo sé, sí pues, ha habido otros escritores mexicanos en otros productos, como Doug Optiabins, o sea, este, es Alejandro Moreno, que ya falleció. Como tal, o sea, no había estado la oportunidad de crear una nueva locación, un nuevo setting para poder jugar. O sea, lo que sí fue algo de primera vez en el caso de Radiancito de él. Que no había estado ese chance de vamos a crear algo nuevo desde cero desde nuestras perspectivas porque normalmente cuando trabajas con empresas grandes, o sea afortunadamente con Radian no fue pero así son, es estas son las condiciones, así está el mundo, eso es lo que puedes escribir y ya no, no tienes tanta libertad creativa cuando trabajas con empresas grandes, la verdad es que Radian fue una experiencia muy diferente a eso porque si sí nos dieron mucha libertad con varias cosas Alastor, ¿qué, y yendo un poquito más a quizás pensar esas cosas que podemos mejorar eh, y podemos ofrecer, que no puede ofrecer nadie más porque somos en definitiva latinoamericanos. ¿Qué eh, temáticas, qué cosas sentís que las aventuras de los juegos de rol no suelen tratar? ¿O no suelen tratar suficientemente bien? no digo eh, O quizás otra manera de preguntarlo sería... ¿Qué, ¿Qué historias pensás que se quedan afuera ¿no? y que estarían, estaría bueno? Sería importante eh, poder contar en juegos de rol, ¿no? Muchas de las historias que por lo menos yo sí he visto tanto cuando ves con contenidos oficiales, historias, ¿cómo ponerlo? ¿Más de defensa o más de...? Como muchas de las historias clásicas europeas son muchas, son historias de conquista y de colonización, siempre son vamos a la isla desconocida, vamos a saquear la casa del dragón, vamos a hacer ese tipo de cosas. Mira, es que por ejemplo, los juegos, o sea, se vienen de mesa, pero en Derral no hay tantos base buildings que a mí me gustan mucho, de cómo vas construyendo tu ciudad y cómo vas construyendo civilizaciones, casi no hay tanto. O incluso muchos cuando no son las ciudades de mitología, como nosotros hicimos con Tales otros de ese estilo, son... No, o sea, esa opción de, cómo de construcción, no hay tantas historias en general en, en, en, en el medio, casi todas las historias son de, de exploración o de conquista, no tanto que vamos a construir de cero, vamos a explorar lo que ya hay, que es algo que sí, es, pues, lo tenemos un poquito más culturalmente en Latinoamérica, porque pues, te las arreglas para sobrevivir con lo que tienes y con lo que puedes, entonces, como que ese tipo de historias sí las he visto, casi todos los juegos indie que conozco que manejan como que esas temáticas, casi todos son de autores, pues que son de fuera de Estados Unidos o fuera del. Sí, pues de los países del primer mundo. O sea, como que vas a estar más de cooperación y de construcción. Y nota, no forzosamente tienen que ser historias todas bonitas, preciosas, de que todo sale bien y tipo todo utópico, o sea, porque sí puedes tener conflicto en eso, o sea, pero como que esa idea de vamos a construir. Ahí tienes muchas opciones de conflicto y de que te caigan dragones del cielo para defenderte cosas por el estilo. Simplemente la contraparte a las historias de colonización, o sea, el defenderte de estar defendiendo de invasores. Que no es tan común en mitologías europeas, fuera un poco de algunas partes de mitología griega. Pero porque islitas. Claro. Es muy interesante. A mí me pasa... Bueno, no puedo evitar relacionarlo, yo, yo en general abordo en mi, en mi contenido D&D. Más que nada D&D. Y, y recuerdo que fue también como un cambio muy eh, de salirse un poco de esta, de esta centralidad del combate, no rompiendo esto que vos decís de justamente esta, esta cuestión de siempre estar colonizando, siempre estar invadiendo, siempre estar yendo a, llevando el combate, pero como fue una ruptura, por lo menos en lo que me pareció en Witchlight, el hecho de que abrieran el campo aquí una aventura plantee la resolución de no combate, que como, como muy contundentemente, y eh, me parece que esto que planteas es un, un lugar eh, tan muy bueno si lo, si lo empiezan a abordar con, con peso, porque también es eso, es algo diferente de lo que se viene dando, pero también le, le representa una ruptura porque también te permite buscar ciertas que es algo que, por ejemplo, no me gusta de Forgotten Realms, pero me gusta muchísimo de Eberron. Es un, cuando tienes historias que son de construcción de eso, puedes pensar en las implicaciones de la magia, sobre todo en un setting como DD, o de las otras culturas o de las otras razas. O sea, como Forgotten Realms es muy estático con eso, pero, o sea, Eberron a mí me encanta porque, o sea, sí es lo okay, que está la magia. Las implicaciones de que tienes la magia es que ciertas cosas de tecnología se van a desarrollar muy diferente. Y vas a tener guerras con. Una guerra con magia va a ser bien diferente a como sería si una guerra normal. Entonces, cuando piensas en historias de construcción, muchas veces tienes que pensar en las implicaciones de tener magia, dragones, dinosaurios. Inserta aquí tu criatura favorita de fantasía. Como que puedes pensar más en esas implicaciones de construcción. Por eso me gusta mucho. O sea, Everon me gusta mucho, por eso. Golarion. Placekin lo piensa más, pero como que es la, la parte de visión como filosófica. Bueno, Iron Kingdoms también lo piensa mucho, que hay magia, ¿cómo se desarrollaría el mundo si tuvieras ese tipo de magia? Que es algo sí, que también te permite salirte de las ideas de fantasía europea, que siempre es fantasía estática, toda la tecnología es igual y la gente sigue usando espadas y caballos 10.000 años después. Sí, sí, sí, sí. Este, justamente estás como... Me, me gusta ver cómo volcas ideas, tan no solo tan generosamente que... que... Gracias por eso. Sino Uy. como con, con mucha apertura y se nota que es algo de lo que venís trabajando hace mucho, digamos. Este, y me, me interesa saber eh, cómo puede cualquiera, digamos, seguir los pasos que, que marcaste. Que, en, que marcaste que, que hay, que conoces, según tu, tu vivencia, en este mercado para, para hacer un caminito editorial, básicamente, para.. Cua, ¿Cuáles serían tus consejos si alguien quisiera emprender así un camino hacia lo que es la... la Mis consejos industrial. son... Ok, punto de vista un poquito cínico de mi parte. Es una, así aprender muy bien el inglés. Y para la parte de juegos, primero, está bien bonito ese gato. Este, agarrarte un sistema que ya, este, que ya exista y que ya tenga una base de seguidores. Porque aunque a muchos nos gustaría sacar nuestros sistemas desde cero, yo tengo dos sistemas atorados desde hace años, pero no se han podido sacar porque si lo que te interesa es poder entrar, te sirve más fácil usar un sistema que ya exista, ya me sé, quinta edición, Power by the Apocalypse, Forge in the Dark, Quiet Year, o sea, cualquier de los sistemas que ya están, porque eso te va a dar de inicio una base de usuarios que podrían interesar de tu juego entonces no tienes que convencerlos de que tu, prueben tu juego de inicio, es un ok. Entonces, si les gusta D&D, aquí está mi versión de D&D de Argentina, tómenla si les interesa. O aquí está mi versión de PBTA de cómo hacer una película western en el Amazonas. O sea, ya tienes una base de... hay una base de usuarios que les puede interesar. Lo segundo pues sí si es, es escribirla, juntarte con un amigo que te ayuda a editar y otro que te ayuda a ilustrar. Si no tienes dinero, lo mejor es con Itchy y con DriveTruz se pueden poner quizá por regalías. Y tratar de sacar así tu primer producto sin importar qué tan largo o corto sea, sacarlo y empezarlo a promocionar. Algo que siento que muchos caen y que en mi experiencia solamente es relevante en números grandes, es pensar que importa mucho tu presencia en redes. O sea, tipo número de following de Twitter, de Twitch o de Incept aquí, algo. La verdad es que para este, o sea, cuando quieres tratar de promover tu juego, no es tan relevante fuera de que tengas números muy grandes. O sea, si, si estás en, no sé, 10.000, 20.000 seguidores en Twitter, tienes views constantes en tus videos de 5.000 para arriba, pues ok, sí. Puede que tengas una buena tasa de conversión de la gente que te está viendo con eso, pero es más importante tratarlo de sacar. Y pues promocionarlo por métodos normales. La verdad es que Kickstarter sigue siendo de las mejores herramientas para esto, aunque no está disponible en todos los países. Para los que somos de Latinoamérica, porque sé que solo no hay en otras partes en las que no está disponible, creo que no más está en México y Brasil. Está en GameFound, eh, también tiene sistema de crowdfunding. No tiene tantos horas como Kickstarter, pero sí está bastante práctico. Y sí son los de GameFound, son polacos si y son muy buenas gentes. Son bien abiertos a que haya proyectos de Latinoamérica en la plataforma. Y ya con un proyecto de crowdfunding, es si sí meterle a Facebook Ads. Porque la verdad, nuestra mayor lección que hemos tenido como editorial es si sí meterle dinero a Facebook Ads. Obviamente, saber cómo metérselos es copiarle a los demás. Si va que has muchos Kickstarters, eventualmente te aparece, tú te conviertes en tu cliente modelo, pues nada más te copias tus datos. Y o sea, nosotros como editorial, lo que más nos. Siempre sí es que los Facebook Ads te ayudan muchísimo con los proyectos. Y te, te ayudan a que te des a conocer. O sea, el camino que yo seguiría así empezando desde cero sería agarrarme un sistema. Posiblemente pues sí, agarraría PBTA porque Quinta es más complicado agarrarlo como un sistema inicial. No porque Quinta sea difícil, sino que la competencia en Quinta de gente que ofrece productos de Quinta es gigantesca. Entonces, agarraría PBTA que tiene una base de usuarios bastante fiel y concisa. Sacaría algo chiquito de drive through de inserta que tu idea básica con los movimientos y todo, lo empiezas a promover, ya con eso te haces un poco más conocido en la comunidad y de ahí ya puedes ver que okay, voy a sacar un contenido de Quinta, que necesitas más dinero o más cosas, sacarlo todo en inglés y algo muy importante y que si sí, yo trato de cuando me preguntan, tratar de decir, hacer lo posible porque sea lo más profesional que puedas. Porque luego sí se nota mucho cuando son proyectos que están incompletos, o sea, no digo que estén perfectos, porque se están incompletos. O sea, lo básico que yo recomendaría es, es tener un ejemplo de cómo se va a ver tu libro por dentro, de cómo se ve la aventura, contenido, lo que sea, así dos, tres hojitas. Las puedes hacer en InDesign, creo que es el programa. Una o dos piezas de arte que se vean bien hechas. Un example of play, siempre es bien importante el example of play y un render de cómo se ve el librito, portada, sin lo que tengas. De hecho SineQuest son buenas opciones para iniciar porque la gente en SineQuest es como que muy abierta con qué puedes, como que cuál es el mínimo para poder parquear algo y tratar de usar las herramientas que ya están y que afortunadamente son abiertas internacionalmente o sea el Print on Demand de Drive-Thru es muy bueno, Each EO para cosas de promoción o de un a bundles de otras personas y sí tratar de promocionar directamente con las comunidades. O sea, si, no digo que va a ser fácil, sí va a ser medio tortuoso, pero va a ser más sencillo así que tratar de aplicar a cuando se abren puestos en Wizards Pies o lo que sea, porque se abre uno cada mil años, y la verdad es que para entrar tienes que conocer ya a la gente. O sea, yo tuve la oportunidad por la beca que me dieron, pero o sé sea, que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas. Eso sí, estar checando cada que se abren esas becas, la dije ha dicho creo que se abre por estas fechas, y hay otra igual para Big Bad Con cosas por el estilo. O sea, sí buscar esas becas y aplicar. Ahí sí si aplico la política que aplicaba para cuando trataba de ligar es un ya. Me dijeron que no. O sea, no, ya lo tengo. Voy a preguntar a ver si me dicen que sí. O sea, aplicar a todas las becas posibles y tratar de ir haciendo tu portafolio lentamente. También si ya tienes un cierto following por que eres streamer. solo para los que son streamers o que son de TikTok sí tratar de capitalizarlo un poco De ver, ok, ¿cuánta gente que me sigue estaría dispuesta A pagar por lo que hago? Porque ahí sí hay una importante diferencia Puedes tener muchísimo following Pero que de ahí que la gente esté dispuesta a pagar por lo que estás haciendo Sí hay una diferencia Sí, suelen ser muy bajos los porcentajes Eso <risa> eh, Y bueno, y un poco con razón Como bien dijiste al principio Estamos en Latinoamérica <risa> eh, Gran, gran, gran cantidad de información ahí, eh. me encantó, gracias, fue buenísimo. Todo o sea, a mí, a mí me gusta, o sea, y, y si les interesa, nos pueden mandar correo a mí a Axo. O sea, la idea de Axo como editorial es que es cooperativa. O sea, de hecho, nuestros deals suelen ser mucho más amables con la gente. Porque lo que nos interesa es que haya más gente que se ha tratado de sacar sus productos. O se nos pueden preguntar, y yo siempre casi contesto las preguntas que me manden por Twitter, por TikTok, la que sea, yo trato de contestar lo más que se pueda. Pues sí, me interesa que haya más autores de la región Y artistas y todo involucrándose Me encanta, una misión muy noble Muy noble uh -huh. eh, Voy a cambiar drásticamente el tema de la charla Por la siguiente pregunta Pero buenísimo todo lo que acabas de decir Muchas gracias eh, vos, más, más de la parte narrativa Porque ya hablaste un poco de cómo es eh, La parte de, de la aventura, ¿No? de qué es lo que vos querías hacer, de qué es lo que querías plantear, las cosas que ya sabías antes de que empieces a trabajar. ¿Cuál fue la parte más difícil y, y cuál fue la parte más eh, fácil de, a la hora de escribir la parte narrativa de tu aventura? parte fácil para mí personalmente fue el encuentro con el trecholote, porque me gustan mucho ese tipo de encuentros con criaturas, entonces para mí fue muy fácil diseñar como toda esa parte del encuentro, para mí personalmente lo más difícil fue el inicio. Soy muy malo empezando las historias o empezando las aventuras. Entonces sí, sí me costó algo que se, o sea, que se sintiera de ok, aquí está el pro de aventura, ya estás en la escena. Ahora como que darte la sensación de que tienes la prisa que tienes que resolver las cosas, que es mucho el enfoque de esta aventura. Sí reconozco que para mí fue de lo que más me costó trabajo. Ya he mejorado a estas alturas, pero sí al inicio fue de lo que más, más se me complicó. Eh, vos tuviste la oportunidad de estar de, del otro lado, si se quiere, del mostrador en lo que es los juegos de rol. La mayoría de quienes eh, están involucrados en el mundo de los juegos de rol son jugadores. Otra, otro grupo grande son los DMs, ¿no? Pero los que están del lado de quienes escriben aventuras son los menos, ¿no? Hay algo que estando de ese lado, Alastor, ahora que vos has hecho productos, ¿no? Digo. Algún mito, alguna cosa que, que la gente crea y esté completamente equivocada Que quieras decirles, no, no es así Ustedes dicen esto sobre las aventuras de Wizards Dicen esto sobre las aventuras de Paizo O sobre escribir aventuras en general Y les aseguro que es lo contrario ¿Hay algo que quieras desmitificar? Que quieras aprovechar esta oportunidad para decir Por favor créanme que es de otra manera Eh... Todos y cada uno de los NPCs que se hacen tienen un propósito grande y muy involucrado en la aventura. Eso va a para los días. que se ponen luego a pensar, ah, sí, este personaje que lo mencionan aquí, que es el, el ladrón número 3, debe tener más background importante y luego debe volver a salir. No, o sea, muchas veces es un que okay. Necesitaba aquí tres personajes, van a ser uno, dos y tres. Joaquín, Juan y Fernando. O sea, no... Esa. y la otra que es un de que la gente se, o sea de que el, el autor le molesta le afecta de alguna forma cuando te sales de la aventura original o terminas en otra o sea agarras la aventura de inicio y te hace que te sales totalmente de los rieles la verdad es que no a mí esta me gusta se me hace muy interesante ver o que sí si he visto uno o cuatro stream de mi aventura que estaba así de pronto cómo la correrán o sea sí es la verdad es que como autor es muy divertido ver cómo la gente agarra lo que tienes de base y de ahí se explaya a su propia forma que luego si pueden, no, no, hay que seguir la aventura by the book totalmente, no hay que salirnos porque es lo que al doctor le hubiera gustado. No, tú, tú salte de la aventura. Haz, haz, haz lo que te guste. Ahí está la aventura. La aventura es una base, es una guía. De ahí ya tú puedes usarla y desarrollarla como tú quieras. Las partes más de guía de las aventuras, eso sí lo puedo decir. Son más para cuando son jugadores nuevos o DMs novatos que la idea es de que si no sabes nada puedas seguir las instrucciones de forma lo más clara posible y te pases un buen rato pero si ahora le agarraste el modo y te quieres salir y hacer tu propia historia feel free, para eso son ¿quieres agarrar la historia de los tlejolotes y en vez de detenerlos y tratar de despertar a todos y hacer tu ejército de tlejolotes? adelante Después, etiquétenme en el arte si alguien hace un ejército de tlejolotes por favor muy bien, muy bien es muy, es, es muy interesante porque no, normalmente no se tiene esa, esa perspectiva de justamente autores hablando desde de, de ese lado del, de la vereda, digamos. La, los, la, todas las conversaciones siempre van, van entre DMs y jugadores. En general, las más públicas, las más conocidas, las más accesibles. Este, pero bueno, continuando un poco desde, desde lo que es tu labor de, de publicaciones de, de, de trabajos ¿qué, ¿qué podemos esperar en el futuro? entiendo que hay cuestiones que has mencionado que no podés decir públicamente por supuesto que se súper respeta eso pero más allá de Wizards, si hay algo de Wizards que puedas decir bien y si hay algo de otros proyectos, de el Wizards sí no puedo decir nada, si hay ah, un NDA que sí. le tengo un montón pero... de miedo y no que en mi tecnología es a los, a los NDAs de entretenimiento las tecnologías son largos, pero son difíciles que te las apliquen, los entretenimientos no, son bien directos. Pero cosas de a futuro, o sea, de mi parte, sí sé que hay otros proyectos de Latinoamérica que están tratando de desarrollarse. Hace poco, o sea, este Miguel de Nahual ya finalmente entregó el libro, sé sí, que está pensando en otras cosas. Sé sí, es que Mario igual lo han tratado de nuevo para otros proyectos muy padres. De mi parte viene, obviamente ya viene el Pledge Manager de Máscaras y como dijiste, para crear máscaras mágicas con las criaturas, entonces uno, ok, mataste a un dragón, ahora puede ser una máscara tipo Mayoras que te la pones y tienes el aliento del dragón. eso estuvo en Kickstarter hace un año ya ya lo vamos a entregar y pues mío el grande, el siguiente el que sigue grande es Peleas Legendarias, que es encuentros completos, o sea, tipo, estos encuentros tipo Puzzle. No es solamente agarrar de... Bueno, yo digo que encuentros de alto nivel se sienten como si fuera una piñata de hit points. Porque si está grande el dragón, pero son cinco aventureros, pues la agarran así a piñatazos y cinco o cuatro rondas, pues ya le sacaron los dulces. Entonces la idea es que son encuentros que se, sientan un que se sientan diferentes y que no solamente se resuelvan por combate, pero no por sentido social, sino por dar un ejemplo. Tienes un demonio mágico en una torre y para poderlo vencer, o sea, lo puedes tratar de matar a golpe limpio porque te vas a estar más rato. Pero haz de cuenta, el demonio tiene marcas en el cuerpo que si atacas las marcas tipo Shavu de Colossus, le haces más daño. E igual en su torre tiene experimentos que si destruyes cada experimento, cada que destruyes uno, avanza el encuentro. El, la criatura obtiene más habilidades, pero también lo vas dañando. Entonces es un sistema que ya hice para otra compañía antes y que de hecho el libro, creo que todavía no sale. No, todavía no sale pero esta es como que ya mi versión más extendida de eso y el primero es ángeles contra demonios son cuatro ángeles legendarios, cuatro demonios legendarios y pues sí, o sea, la idea es que son encuentros un poco más inteligentes, por decirlo de cierta forma en el que sí tienes que averiguar el lore de la criatura o como que hacer la mini aventura previa para saber ok este demonio es el demonio de la perfección y le molesta mucho que le rompan sus espejos a las estatuas que tienen su guarida tu Barbarian, dedícate a pasar como si fueras Chivo en cristalería, rompe todas las estatuas, mientras los demás distraemos al demonio. Y son encuentros pensados con esa idea desde el inicio. O sea, va a venir con el mapa, la criatura, arte completo, que está saliendo carísimo, que pues está muy padre. Ya o sea, se va a hacer el siguiente, y después otros proyectos de otros autores mexicanos que ya tenemos contactados. Sí, uno es el autor de Mace que ya o sea, tiene ahí sus dos nominaciones de Eni. Vamos a sacar una cajita bonita de un juego tipo peleanos Fantástico todo eso. Buenísimo. Y quiero era un asterisco más. El hecho de que, de que nos digas que no puedo hablar de eso, queda más cool todavía. Le agrega un grado de cool a esto que ya tenía todo. <risa> Puedo contarte, pero tendría que matarte Claro, sí, se siente así Sí, o sea, la verdad es que los NDAs O sea, yo trabajé en biotecnología y estarlos mucho rato Los NDAs de tecnología sí, O sea, son largos, pero no son tan fáciles de que te los puedan aplicar Los NDAs de entretenimiento, o sea, Hasbro, eso, para cualquier otra cosa de eso, son horribles. O sea, así si son bien directos con cuánto es la multa y cuánto es así No, pienso no. que un no un problema Acá nadie quiere que vos pierdas oportunidades, así que vamos a dejar de. Dejamos ese tema acá, mi. Dejen las oportunidades, el dinero, son bien caros. <risa> <¿sí? Claro. risa> eh, bueno, volviendo un poco a, a vos y la escritura de Ryan Cita eh, y el rastro de la destrucción, que creo que no mencionamos tanto en el título. Eh, ¿Cuánto hay de tu personalidad ahí adentro? ¿Cuánto. Perdón. Eh, no importa, se, adora, se le pasa? Gracias. Eh, <risa> Ay, gato. Esa era la pregunta, perdón. ¿Cuánto. cuánto ¿Qué te ha reflejado? ¿Te ves vos ahí? Un cacho. O sea, sí, en el encuentro, sobre todo los encuentros con Estolín y con Isel, con el Trejolote, sí. Hay mucho de cómo yo empecé a escribir aventuras, de cómo me gustan a mí las aventuras. De hecho, uno de mis jugadores con el que llevo jugando 15 años, sí dijo se, que se nota mucho que yo escribí esa aventura. Bueno, él, él ha sufrido ese tipo de encuentros los últimos 15 años, entonces ya, ya está acostumbrado. Y si es así sí traté de que fuera algo muy personal, sobre todo con la criatura y con cómo es la idea de las facciones internamente, de que todos quieren ayudar, pero se meten la pata entre ellos. O sea, sí, sí, sí traté de que fuera esa idea de que no tiene que ser todo un conflicto primero. O sea, sí, y el Jolote, sobre todo, que es mi... Siempre quise que hubiera una criatura tipo ajolote de Steven D&D, y cuando se me dio la oportunidad de tenerlo, porque son de mis criaturas favoritas, si sí la tomé, así de no. Eso, entre todas las opciones de criatura, esta tiene que ser la que tengo que crear. Y a la gente le ha encantado el trajolote, lo cual a mí me hace muy feliz. ¿Cómo, eh, Alastro, ¿cómo es tu eh, proceso puntual para eh, escribir la aventura? Por ejemplo, ¿cómo, cómo te inspiras? Eh, o cuando tenés eh, una idea, ¿a dónde vas? Y... Sumado a eso, ya que hablamos de inspiración, ¿por qué los kaijus? Cuando... ¿Cómo me inspiro? Normalmente empiezo mucho con mood boards. Yo sí aplico la de Pinterest, de busquemos aquí criatura que me interese y como que empiezo a borrar con spins, se me hacen padres. Y de ahí yo sí trabajo mucho con story beats, de poner, ok, necesito que la aventura tenga este encuentro, este encuentro, este encuentro. ¿Qué necesito para que estos encuentros funcionen? Entonces ya empiezo a hacer las partes intermedias. Y ya con eso empiezo a rellenar de, ok, esta parte no es un encuentro como tal, más bien es un diálogo de un NPC. Esta parte sí es un encuentro completo, sí es una escena completa. Esta otra, pues es un encuentro, donde necesito dar el foreshadowing de la criatura, entonces tengo que agregar de este otro lado, tengo que agregar otra cajita. Yo sí soy de los que tengo mi pizarrón así gigantesco y lo tengo que ir llenando lentamente con los cuadritos y de qué pasa en cada paso. Y a decir, sí. también digo, hago mi pizarrón, pongo los bits y de ahí empiezo a rellenar los huecos. Ya que rellené todo, regreso y trato de ver: ok, este sobra, este no, este hay que agregarle, y así me sigo con todos. Me has acordado mucho que... al, al procedimiento, un segundito, ¿no? Digo, de, eh, de que promueve el Storytellers Collective, que hice un par de cursos ahí, y es como que cuando empezaste con el Moodboard dije: yo ni sabía lo que era un Moodboard antes de empezar este, a hacer eso. Para quien no lo sepa, esté viendo el video, ¿no? Este es recopilar este material de inspiración, generalmente visual, ¿no? Digo, y, y tenerlo y empezar a juntarlo, ¿no? Para, para poder entrar en... Eh, sí, puede eh, ser en visual, puede ser de música. Tengo de también música. a veces algunas playlists. Yo tengo mucho... La mitad de mis playlists de Spotify son Obsidian USB o Cuervo parte de combate. Como que es así como que el tipo de música que... O sea, yo lo veo mucho como claro. si fuera público película. Ok, esta es la música que estaría de fondo. Y muchas veces lo que haces para la parte de inspiración es... Bueno, si trabajas con una compañía grande es ver tu listado de referencias que te mandaron. Y si es una aventura más personal, ok. Algo que yo siento que sirve mucho y que ayuda cuando he dado cursos de esto es un... ¿Qué tipo de película te gustaría replicar y qué harías diferente? O sea, siempre digo que okay, piensa en tu película favorita, tu escena favorita, ¿qué harías tú diferente? Y ya de ahí como que ya dejo que se suelten de teatro. Ah, bueno, pues a mí me gustan mucho las películas de heist. En esta escena yo siento que hubiera hecho bla, bla, bla, ok. Síguete con esa idea, porque de eso puedes ir sacando inspiración. ¿Y por qué los callos siempre me han gustado las criaturas gigantes? Desde que veía Power Rangers me gustan mucho las películas de Godzilla. Me, gusta, me gustó mucho que la de Godzilla, la de King of Monsters, este chidora saliera de un volcán mexicano. De hecho, hasta pues, salió un recuerdo de Facebook del mismo cuando estaba escribiendo la aventura. Y dije, este lo tengo que guardar o lo tengo que compartir, de, compartido sin contexto de por qué es importante. Pero sí, o sea, me gustan mucho ese tipo de películas de criaturas gigantes, desde pequeño. Estudié biología. Entonces sí, sí sí les tengo, a, aprecio a las criaturotas. Y, y, en, y en particular, pensando en publicar, ¿no? Pensando en trabajar, eh, sea para tu, tu propia editorial o, en este caso, para Wizards o alguna otra, eh, nos has mencionado un poco de tu proceso creativo pero qué es lo que consideras que es más importante en función de que pueda publicarse porque cada cual puede tener su propio, su propio procedimiento sus propios métodos, sus propias búsquedas pero para que sea apto a publicación qué es lo que te parece que es lo más importante que tiene que tener una aventura como por ejemplo la que acaba de la que se acaba de publicar así ah, sonar a clase de literatura básica pero que tenga bien tu inicio, que tenga bien cómo planteas tu conflicto, o sea, tu, lo que vas a motivar a los jugadores. O sea, todo en un juego de rol que si di, no es como una película que, bueno, el protagonista va a hacer las cosas porque no tiene otra alternativa. En un juego de rol tienes que convencer a tus jugadores que se involucran en la historia. Entonces sería el cómo involucrar a tus jugadores en la historia y darles un payoff por ese involucramiento. O sea, puedes tener aventuras súper cortas de dos, tres encuentros, que sea, ok, ¿cómo se involucraron tus jugadores en la historia? Y que si decidieron involucrarse, ¿qué van a sacar de eso? Ya sea, un eh, personaje, o qué es lo que vieron finalmente la solución es... Por ejemplo, la, en auto of the Abyss, el encuentro... uno que a mí me gusta mucho para referencia de esto, es del encuentro de los... ¡Ay! Los hombres pez que estaban adorando a Demogorgon. Me gusta mucho porque tu involucramiento Son, ok, son... Son el primer... El eh, primer que en cuanto A, gracias. Me gusta mucho dejarlo que son... Tu, tu involucramiento es que es el primer pueblo en todo el Underdark que no te están atacando cuando te ven. Es una, ah, ok, bien, o sea, esa es la razón por la cual te estás involucrando, que okay, quiero saber por qué son las únicas cosas que no me están tratando de esclavizar, comer, atacar o apuñalar. Y tu payoff es que te toca ver que invocan a Demogorgon y ver cómo sale el Demogorgon de la, del lago. Aún si tú como jugador no tuviste el involucramiento, si sí tuviste un payoff, puedo tratar de averiguar más. Eso siento que son las dos partes más importantes, el justificar por qué le entraste a la aventura y que tengas una recompensa, no solamente en sentido material, pues ser narrativo o lo que sea, o incluso el olor de lo que encuentras. En el caso de mi aventura, tu involucramiento es un de que llegas y está el pueblo en llamas y pues ni modo que te quedes ahí porque te están atacando las... Ajá, ves a la gente corriendo y ves a las salamandras encima. Y tu payoff empieza cuando vas al observatorio y ves que se empieza a caer y te enteras que hay una criatura gigante y básicamente tu pello durante todo este tiempo es que tienes, desde el inicio tienes la atención, de que okay, algo está pasando, están los temblores están las criaturas atacando ¿cuál es la causa de todo esto? y el pello final de la aventura es cuando te encuentras al trecholote en el volcán claro, esa, esa claridad en estas cuestiones esenciales para, para poder desarrollar la aventura, para poder correrla es, es muy interesante ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta? Porque fue el proceso creativo y por hiciste una segunda, ¿no? No, en general era, era eso, ¿Qué, ah, qué, okay. ¿qué es lo que consideras importante para que se publique, digamos? En, en función de, ah, bueno, de la, la otra publica. parte para que, se, para que se publique es tener alguien que te pueda decir que ya, ya estuvo bueno, que ya quedó. Claro. Y, poder saber, y poder saber cortar cosas. Porque claro. algo que si sí, luego extiende y evita que puedas publicar es que sigues agregando más y más. De hecho, en todos los cursos de escritura narrativa te van a decir de que ya que acabaste de escribir, corta la cuarta o tercera parte de todo lo que escribiste. Porque normalmente te va a obligar a decidir okay, qué es importante, qué no es importante. Y si hay algo que genuinamente quieres salvar, tienes que justificar por qué es importante que esté y ver cómo lo readaptas. Y la otra ventaja de eso es que evita que termines con un documento de 100.000, mil, mil palabras que nunca vas a poder publicar porque nadie lo va a leer eso es una, una característica muy muy de cualquier arte de cualquier proceso creativo yo como músico eh, eh, es, es literalmente eso uno puede agarrar una canción una, una obra, un tema y eternamente revisarla hasta que venga alguien y dice che, ya está, ya está bien <ríe> podemos parar <ríe> y que salga, porque si no claro, uno puede revisar eternamente que es también una... Algo recurrente en, en, en, en los DMs, ¿no? Para la preparación, ya sea de una partida o de una campaña, como bueno, el saber frenar o el que alguien te ayude. Este... Sí, sí. sí, sí, porque si no... Bueno, yo, yo, se... yo, yo, yo la verdad es que sobrevivo porque el Project Manager de Axis es muy bueno y tanto los artistas visuales como el otro escritor como a mí nos dice de, ya quedó, bueno, es que le falta esto, lo checa, ya, ya quedó, empieza a cortar cosas. Pero el valor de lo colaborativo también. Sí, de lo colaborativo es saber que fue algo que sí, afortunadamente con Ryan teníamos al resto del equipo, porque si era así de no le puedo pedir ayuda de mis amigos para esto. Entonces si era esa parte que okay. saber si sabes que ya estuvo bueno, ya está bien. Porque aún así al final, sobre todo con cosas que se van a publicar, siempre vas a tener que cortar algo. porque pues, Hay limitantes de espacio, si lo vas a imprimir hay limitantes de tinta y de cuánto te sale. No es lo mismo imprimir un libro que te va a salir por decir algo, en 9 dólares cada libro tienes que imprimir 1.000, a que te salga que, tiene, que te va a salir en 12 dólares en $12 cada libro y tienes a que imprimir 1.000 esos 3.000 dólares de diferencia si te duelen después de un rato yo tengo una pregunta más pero se me ocurrió otra y quería saberlo ¿hay alguna criatura gigante que no llegó que nos perdimos porque se tuvo que editar? No, Nada más tenemos derecho a hacer una criatura, pero en, mi, en mis propuestas, la en nosotros dos, la, una de las opciones de criatura gigante era una escolopendra, que es un si Los escolopendras son una especie de 100 pies, son como de este vuelo y tienen muy mal genio y tienen unas pinzas gigantescas. Algún día haré mi escolopendra gigante para lograr algo también ah, o sea, sí. como 30 centímetros Ya son gigantes, ¿eh? ya 30 centímetros es un montón sí, <risa> sí, son los 100 pies gigantes Tienen muy mal genio y son venenosos Pero en alguna de las opciones de draft Había una escolopenda gigante ah, yo sí, es con mi de fuego <risa> Bien, entonces la pregunta que me queda es Que me, me, me llama mucho la atención esto Si vos pudieras cambiar algo de la industria De esto, de escribir y editar aventuras ¿Qué sería? ¿De la industria internamente o de cómo se aproxima la gente a la industria? Uh, de las dos, a ver. ¿De cómo se aproxima la gente a la industria? Que si hubiera gente más dispuesta a probar otros sistemas o a probar más juegos. Sí, por favor. Y luego es algo que sí, hay, hay muchas experiencias que no te puede dar bien día, día que no te puede dar mundo de oscuridad. Y sobre todo que estuviera una aproximación un poquito más abierta, que vamos a improvisar con esto. Ah, bueno, y en particular de eh, mi rango de edad, quitar el gatekeeping, porque hay mucha gente medio que insiste. No, empezamos con 3.5, Quinter es malo y yo. Amigo, eso pasa 20 años. Pero dice alguien que empezó con esa edición. Eh, internamente de la industria, lo que a mí sí más me gustaría cambiar es un poco la apertura para nuevos autores. Porque la verdad es que nada más que está con recomendaciones, es muy difícil entrar en la industria, en las empresas grandes. Entonces que si hubiera más apertura para que nuevos creadores nuevos autores y que así tuvieran potencial sus productos. Yo creo que Wizards te digo, o sea, es un excelente ejemplo de cómo están tratando de hacer esto. País igual tiene un excelente programa de adoptar nuevos autores, igual Evil Hat. Pero pues al final de día la industria de juegos de rol es muy, muy, muy, muy muy pequeña. Entonces, ahí también hay un gatito negro atrás. Sí, va sí. no, a ¿Sabes cómo se llama? Ahí está. <risa> ¿Qué te llama? Yo soy fan de los gatos. Tengo una negra que se llama Nio y yo en mi casa adoptaron una chiquitito que se llama Sale. Es un demonio. Pero sí, o sea, es de parte de la gente que estuviera más dispuesta a probar más cosas, más allá de de los juegos grandes. Y, y que además te la ventaja de que luego son más baratos. O hasta gratis. Muchos creadores ofrecemos los productos gratis y los, los si nos lo piden e internamente la industria tiene más apertura a nuevos autores, a soltar nuevas ideas porque al final como que muchas de las empresas grandes tienen miedo a probar cosas distintas o a salirse de lo que ya, de lo que ya tienen Eso lo sospechaba, porque vos bien dijiste que está, estaría bueno que la gente se anime a jugar a otras cosas pero lo de, la, de las empresas grandes que digamos van a algo seguro también lo sospechaba y tiene sentido Decisiones de mercado Alastor es que... Tenemos eh, Justo no Yendo a esto Del de El contenido ¿No? Eh, Puel tiene una pregunta De hecho Muy buena Que Puel me gustaría Que la hagas vos Porque es tu pregunta Esta sobre eh, Vos habías estado viendo Una charla de él En Metatopia ¿No? Y Este Esa pregunta me parece Que es justo el momento Para hacerla <risa> Bueno, en Metatopia 2020 vi una entrevista que te hicieron justamente con Pam si no me equivoco eh, sí. y otro muchacho que es de Canadá si, no me, si, no me, si mal sí, no recuerdo Sí, Vince Sí eh, La entrevista es súper interesante pero rescaté dos cositas que quería traer acá que una es, eh, en un momento vos cuando te preguntan por cómo es la escena eh, en la que te desenvolves y qué lo esperable de, de las empresas básicamente para la producción de ciertos tópicos, cuáles son las expectativas que en general para todo lo que es Latinoamérica México se, se centran en la mitología mesoamericana, azteca maya y punto digamos si te salís de eso dicen no, no, no, esto es demasiado raro queremos a los, a los latinos y mexicanos como los conocemos <risa> digamos, desde eso eh, o oh. Fui interpretando todo esto, ¿no? Mientras lo decían, que, que, que esto lo, lo planteabas, eh, que sería, una de las cosas que decías era que sería deseable más apertura respecto de esto, digamos, que, que, las, que en especial las empresas grandes, que son las que más llegadas tienen, eh, a, tengan una apertura a ampliar el rango cultural que suelen abordar. El rango es que muchas lo que tienen es, de hecho, por eso es el tropo de Maya Incateca, que agarran así cositas aztecas, cositas mayas, cositas incas, cositas de Inca, otras partes de Brasil, y lo mezclan solo en una sola civilización individual con detalles de chile mole pozole, de todo. Ajá, O sea, muchos o sea, de lo que me gusta es que no o es sea, así. De hecho, por ejemplo, Ixchalan de Magic lo hace muy bien, porque Ixchalan, el imperio del sol, es totalmente basado en la parte mexica, Mientras que la parte de los Merfolk es totalmente basada en la parte maya. Y tiene ideologías y puntos muy diferentes y visualmente se ven diferentes. Pero o sea, sí, siendo sí. como que unas mejores formas de, de ver esta, esta parte. Claro, entonces, también, justo retomando esto, ¿vos sentiste que en este.? en este proyecto Journey Through the Radiant del donde vos presentaste el rastro de la destrucción y muchas otras personas presentaron muchas otras cosas digo, también para ampliar un poco la, la visión eh, ¿sentiste que hay una apertura respecto de esto? De, de no abordar lo obvio lo que el público está acostumbrado y de abrirse al menos un poco o mucho o nada ¿cómo sentiste que fue esta? tenía un poco más de apertura de poner nuevas cosas o de abrirse a nuevas ocasiones settings esta parte, por lo menos de parte de wizard también de parte de Paiso, si lo he visto con traje con ah, ellos o sea, sí tienen como que más apertura, ok, vamos a ir abriendo un poco más mucho lo que el problema que luego tienen no es tanto que ellos actualmente no quieran sino que pues que ya tienes todo un bagaje cultural y de contenido antiguo o sea, con nosotros sí vi mucho en los reviews de Radiant que dicen ni por qué no pusieron Fletepec en Mastica? yo, porque Mastica es un desastre claro yeah. O sea, sí, sí. son mucho que sí, siento que Wizards trató de alejarse, sobre todo cuando está retomando, está retomando settings viejos, como que sí trata de alejarse mucho ese bagaje que estaba originalmente. Sí, Entonces, otro ejemplo de eso es, es el de Mundo de Oscuridad de Mexico City by Night. Que el, me, tenía mucha emoción de ese libro y cuando lo conseguí, como en el en de Mundo de Oscuridad, están los hombres lobo. Y aquí en la Ciudad de México hay un parque en el centro de la ciudad, la Alameda Central. Pero es un parquecito así de árboles, bancas, asfalto, fuentecitas. Alguien en algún punto de ese libro se le ocurrió poner a los hombres lobo, criaturas de 3 metros, que esa era su área de cacería. Entonces, ajá, claro, no habían visitado México claramente. Entonces, muchos bromeamos que el único que puedes tener hombres lobo ahí que más bien son hombres paloma o hombres ratas. Claro, no. O sea, no, no. Sí, esa es la conversación. O sea, que luego tienen como muchas cosas que ya fueron hechas anteriormente y que tienen que ver como o adaptan o ignoran, o de plano hacerlo de cero como fue mucho la idea de Radian saben que si tenemos como que partes preestablecidas no tan buenas, vamos a sacar unas que se van distintas bueno, un poco como profundizando un toque un poquito más una de las grandes dudas que teníamos nosotros con Fe de Tomate León de la Taberna yo de Eduardo IDE, este proyecto de Notice y Dragones que hacemos una vez al mes eh, discutimos un poco de todas las noticias que se van dando y una de las grandes incógnitas era si Journey Through the Radiant Citadel iba a ser un, un abordaje honesto y, y, e interesante o iba a ser tokenismo, básicamente, respecto de lo que es la diversidad cultural. Eh, en definitiva, tu sensación, ¿cuál, ¿cuál fue al respecto, digamos? No, es que sí fue un abordaje porque, o sea, sí tuvimos la ventaja de que Tantajit como los otros autores, incluso este West, sí fueron muy de, o sea, creemos que se basen en sus culturas, que no sea nada más un pastiche de lo que de mitología, sea, sí quieren como que fueran nuestras propias voces y que fueran inspirados en nuestras experiencias. O sea, por eso el de Mario, por ejemplo, pues es más Monterrey con magia, el mío, es este es, el mío pues sí es la parte más de desastres y de colaboración, o sea, pero sí se nos, no, no se nos dio como que una guía de nada más de, ah, si queremos tener un producto de escritores nuevos y ya. Así se nos dio como que un poco más de apertura y de libertad creativa, sobre todo. Así que la parte donde no tuvimos libertad creativa no fue tanto porque el, por proyecto no quisieran, sino porque hay un límite de palabras. Claro. Y pues no podías poner todo en el libro. Entonces, pero en ese sentido no tuvimos nunca esa limitación. Bien, bien. De que, que en esta entrevista de Metatopía planteaban justamente la diferencia que hay cuando hay un o un autor eh, en un equipo de 20 tipos blancos <ríe> bien eh, hegemónicos, que claro eh, es muy difícil integrar las propuestas o que incluso esa persona se abra, porque hay toda una cuestión de, de privilegios que se superponen y, de, y, de, y de, de, de dinámicas de poder, pero este fue un equipo que principalmente era diverso, según lo que entiendo, ¿no? No, era diverso, hay sí, mucho, sobre todo, la mucha probabilidad de que fueran gente fuera de Estados Unidos. Porque si sea, digo, en Latinoamérica, pues tenemos de varios colores, nuestras percepciones diferentes de sentido para varios temas. Pero o es sea, así, es esa parte de que internamente se nos diera la oportunidad de, decir, de respetar nuestra propia efectividad. Algo que yo he visto mucho cuando he trabajado con un consultor cultural es que luego sí si tiene alguien en el equipo que les dijo, no, es que esto está mal. Y todo el mundo lo ignoró hasta que contrataron a un consultor externo. O sea, sea a mí y les y no, sí, no sé por qué no le hicieron caso a Juan de inicio. Juan sabe lo que estaba hablando. Y Juan está en su equipo. O sea, yo no me quejo, les cobro mi tarifa completa, pero... Claro. Vos hablas mucho del tema este de, de consultoría cultural. Creo que eh, haciendo archivo vimos una entrevista tuya en Mermelada de Juegos. Corregime si mm. no... Una charla, no una entrevista. Una charla que diste ahí. Y claro, es algo que a veces... A veces no, muchas veces eh, evitaría grandes problemas ¿no? y grandes este, fiascos, si se quiere, como fueron algunos de los lugares de las primeras campañas, ¿no? O el, esa época también terrible del orientalismo en DD, ¿no? Con este. Sí, esos oriental Adventures. Con Oriental Adventures, sí, que fue terrible, ¿no? Fue todos los estereotipos habidos y por haber. De las culturas no occidentales Uno atrás del otro Me gustaría que eh, Muy cortito, ¿no? Y, y esta eh, por lo menos para mí es, es como mi La única cosa que me dio dando vueltas Porque la verdad es que abordamos 10.000 cosas, ¿no? Pero eh, que digas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante esto de la consultoría cultural? Porque lo has nombrado varias veces en diferentes contextos, ¿no? En esta entrevista, en la charla en Mermelada de Juegos, lo has nombrado en otras entrevistas que hemos hecho archivo, y eh, evidentemente es algo que, que, que te parece importante y que yo también creo que es muy rescatable. Me gustaría que, que si podés nos cuentes un poquito cómo es eso, por qué importa, este, cómo se lo trabaja en una editorial. El, el por qué importa es porque muchas veces, o sea, se puede... O sea, lo ideal en un mundo ideal sería que si tuvieras equipos un poco más diversos de inicio, que si vas a trabajar con temas de Argentina, Chile, si más tuvieras gente de ese país y que sí supiera de ese país de las vivencias antes de escribir. Pero eso no siempre es posible porque todavía se está apenas cambiando todo eso. Entonces, muchas veces es importante que tengas una parte de consultoría de, ok, lo que estoy haciendo tiene sentido, no tiene sentido y puedo aquí meter la pata porque me estoy basando mis ideas de los nativos americanos son de las películas western de John Wayne de los 50 el mayor tema de consultoría cultural es de que muchas empresas tratan de tomarlo hacia el final y de hecho esto pues, me pasó hace poco es un es que qué está mal de esto yo pues es que la idea que están usando de base no funciona porque la idea está basada en estereotipos de películas de los 50 entonces como que no hay mucho que puedes hacer en ese punto fuera de control de daños y que imagino que para ti como empresa puede también ser muy problemático porque eso no queremos que, se, que nos vean mal y acabamos de meter la pata por basarnos en cosas que no debíamos normalmente lo más fácil es agarrarlo desde el inicio de los proyectos creo okay, que queremos hacer esta idea con por decir un ejemplo con historias de la cultura de, de México, de la revolución que puede ser problemático, que puede ser no problemático son ok, sabes que estas ideas sí están bien, no tienes problema, estas no y ya los dejas y que desarrollen las ideas sin ningún problema. Mucho de mi trabajo como consultor cultural es de esas dos partes, normalmente me mandan ya sean las historias o las notas de world building o las ideas de su aventura, y ya yo las choque de, ok, ¿sabes qué? Esto puede ser problemático, esto no. Y ya lo que luego pasa muy indirectamente, sobre todo con gente de Estados Unidos, y lo hacen muy subconscientemente, es el lenguaje que usan. De hecho fue mucho lo que cambió día cuando sacaron la reimpresión del Players y de Tasha. Este, luego muchas veces usan lenguaje que están acostumbrados a leer pero que ese lenguaje tiene connotaciones racistas de los 1910, de los 20 y similares a mí me pasan con ciertas descripciones de latinoamericanos simplemente de mexicanos de que son sucios, de la frontera, bla bla bla y que parecían sacadas de un folletito de los años 20 y eso no, o sea, no es que yo o sea, conozco al autor, no es que lo hiciera con mala intención Claro. Pero es que en su, todo su crecimiento cultural y lo que tenía de referencia eran ese tipo de contenidos. Entonces tú no asumes que están mal porque fue con lo que creciste. Está naturalizadísimo. Claro. Como violencia es, es invisible para ellos. Para alguien que lo tiene acá tan cerca no se ve. Hasta yo, o sea, que es, yo, le llama la atención. Yo, mucho es la parte del lenguaje. O sea, Hace poco me tocó uno que decía, sí tiene el diálogo de... Troca para trocar un vampiro o algo así. Decía, es que tú eres uno de los buenos de tu grupo. Y así de, ay, esa frase es de westerns de los 30s, de para decirte, ah, sí, es que tú eres uno de los buenos refiriéndose a los indios cuando traicionaban a su gente. Qué se hace, no. No, sé yo escucho de eso Y lo que tienes que muchas veces las empresas que buscan este tipo de cosas, o sea, lo hacen con buena intención, es un. No es que si pues, no es que están cambiando para a un público más amplio son, no, o sea, se dieron cuenta que pues si tienen ciertos sesgos ideológicos y epistemológicos de cómo lo están haciendo entonces como que por eso me gusta el logro de la consultoría cultural y otros otras que también reconocen las capacidades a mucho el trabajo que a mí me ha tocado es que tengo un amigo, James, que le hace consultoría cultural de cosas de Asia pues hecho el trabajo para el nuevo setting de Magic Kamigawa Kamigawa, gracias él fue consultor para toda la parte de Kamigawa yo le agradezco que gracias a la hora tenemos mi casa en Magic. Pero, o sea, él, él, él me dijo, sabes que si me toca algo de consultoría de algo de cultura mexica, pues te lo paso a ti, ¿para que me, me doy mis vueltas? No o sé, sea, y si es la idea, pues es... Así que no es tanto que corregir que todo sea políticamente... Bueno, no usar parte políticamente de corregir, respetar a los demás. Que todo sea con una línea editorial de todo es bueno y bonito, no, tienes un no metas la pata y repitas estereotipos de los últimos 50, 60 años. Porque al final lo único que terminas o sea, desde el punto de vista crudo como editorial, terminas alineando parte de tu clientela. Y una parte de clientela que en la mayor parte de los casos son clientes nuevos. Porque no es lo mismo alguien que ya lleva comprando todos los productos de D&D &D y de los s que dice, no, no, qui no quiero que haya mujeres en mis juegos porque me espantan, a que lleguen, si sí, me ha tocado ver, luego los grupos de Facebook son bien chistosos que sea alguien nuevo que en su vida juega y dice, ah, este es el más interesante, lo prueba porque esa persona es un cliente nuevo desde cero que le puedes decir a sus amigos, que puede ir creciendo un grupo nuevo y que luego lo va a seguir promoviendo. Desde el punto de vista crudo como editorial, te conviene que tengas más gente y que tengas llegues un público mucho más grande. Sí, resulta que ser empático con los demás es una excelente estrategia de negocio <risa> que no había dicho. No había dicho? <risa> <risa> Increíble Las revelaciones que tardaron Más de 2000 años <risa> Bien, siguiendo con esta línea Yo también tengo mi última pregunta No sé si a, a ustedes chicos les queda una O, o por ahí eh, Chiquita Pero eh, Yendo Yendo al campo de la especulación Absoluta ¿eh? Acá eh, Preparémonos Vos que conoces sobre bueno, el logro el, el, del mundo, ya trabajaste en DD y demás. Y además tenés esta experiencia de. de. de mucha historia de México que conocer ¿Qué tan difícil sería revivir a Mastica como un setting de verdad? ¿Cuántos meses de trabajo le calculás vos? No creo que se pueda revivir mal. Está bien, de Tienen que de Tienen muchos de esos settings. Es de que ya tienen muchas cosas establecidas. Y o sea, ignorando de lado toda la parte de seres racistas y similares. O sea, les pasa lo que les pasó a Mundo de Oscuridad en su brinco de cuarta que son... Tienes ya tantas cosas establecidas que lo único que te queda es hacer borrón y cuenta nueva. Claro. claro. O sea, podrías revivir más en nombre y en ubicación, pero tendrías que hacerlo todo desde cero. Porque lo que tienes es que es algo que sí le pasaba mucho por Forgotten Realms antes, de que tienes como que muchas cosas canon, ya establecidas, y que son difíciles de mover. Sí. Y es un. Desde el punto de vista narrativo, independientemente del cultural, desde el punto de vista narrativo, es muy difícil y aburrido hacer historias donde ya hay gente que ya hizo todas las cosas. Claro. ¿Qué pasó con Dark Souls? Pasó con el Mundo de Oscuridad, y es un. Por eso mandaron a todos los antediluvianos a, a otro lado. Y el no chicas a cultural, igual que toda la parte de oriental de Forgotten Realms es un... Podrías tratar de revivirlo pero te sale más fácil inventarte algo de nuevo desde cero te aseguras que esté bien hecho de inicio y pues saben los... que los productos viejos ahí están claro si sí, no, uh -huh. Mastica lo veo, o sea, siento que sería más fácil que trajeran Ixalan de Magic a D&D a revivir Mastica <risa> un, poco, un poco continuando esta especulación <risa> Justamente, si, la, si, lo, si lo mejor sería, según, según tu, tu visión, hacer algo de cero, ¿cabe pensar que todo lo, lo que trae Journey Through the Radiant Citadel podría ser unas semillas, una o muchas semillas para justamente desarrollar esto? Desarrollar un setting. Yo sí, que... creo que, incluso si lo dijo allí en la entrevista, mucho le de Radiant desde que te sirve de base para luego crecer nuevos settings, nuevas locaciones. O incluso te ponen que en la Ciudadela hay como que 40, creo que son 12 o 15, 16 gemas que no, no tienen una ciudad asociada. Entonces, sí te dejan como que ese espacio para que tú crees el, el, el tuyo o que ellos eventualmente crean nuevas settings, nuevas ocasiones. Pero la, ¿Es la, única... la. que tiene la Ciudadela sobre Planescape? ¿O que en Planescape todos los planos ya están definidos cuáles son? O ser el conflicto en Planescape es más de las ideologías de cada facción. A mí me encanta Planescape, pero si sí, o ellos sea, no. En PSG no puedes crear un nuevo plano, no puedes crear un infierno 2.0. En Radiant tienes las semillas de cero, puedes crearte un nuevo lugar, un nuevo Mástica, un nuevo Alcadim, un nuevo lugar para poder explorar. Hay un terreno fértil ahí. Perdón, pero volviendo un poco una sola duda que me quedaba respecto de la producción del libro. Entiendo, según la entrevista de Ajit George, posterior a que se publique creo que fue, eh, este fue un libro que tuvo mucho más tiempo de producción que lo que normalmente se tiene en DD. Que lo empezaron creo que en 2020. Y bueno, obviamente, pandemia. Eh, sí, sí, sí, sí, tiene que ver con los tiempos, pero justamente, eh, ¿cómo se vivió tener tanto tiempo? Eh, más allá de que dentro de DD sea mucho tiempo, es, fue mucho tiempo en general, digo, como. O, o sea, bien, según, bien. la idea según ya empezó mediados, de mediados, finales de 2020, a nosotros nos contactaron todavía en 2020 y fue de, me, sí, o sea, de finales de 2020 y la, mi primer, los primeros dos cuartos de 2021 trabajando en el libro. O sea, sí fue mucho más tiempo porque normalmente el proceso de D&D &D es un salto sea, para las antologías, es un, te mandan de aquí está la idea general de la antología, aquí están tus fechas límite, Este es cuando tienes que entregar, buena suerte. Aquí sí hubo mucha retroalimentación y mucho trabajo interno en el equipo porque justamente se quería que hubiera una cierta cohesión. Sí, que eso es uno de los valores que se veía ya antes de la publicación. Se veía esta antología va a ser diferente porque, o sea, sabemos que tiene esto que es muy diferente, que es lo que vos decís. Esta vinculación que no, no, no le quita autonomía a cada, a cada aventura. Es decir, que se pueden seguir corriendo como one shots. Como one shots, no, perdón, como aventuras independientes. Eh, pero que a, lo, a la vez hay una cohesión eh, muy interesante y novedosa para lo que son las producciones de antologías, ¿no? Que es, eso vos decís que estuvo habilitado por el formato de trabajo y el tiempo disponible. Sí, so, porque tuvimos un, justamente muchas sesiones de poder tener revisiones de edición, revisiones de cómo iban los encuentros, checar, okay, poder checar el contenido de los demás y ver si querías ligar algo, si se podía ligar algo. Y pues ¿De obviamente una vez que bueno, nuestra parte sí sé que allí todavía estuvo checando la edición de las aventuras, preguntando a los autores si hay ciertas notitas que luego metían los editores y además tenían sentido o no, cosas por el estilo Alastor, ¿hubo playtest de las aventuras mientras estaban diseñando esto? ¿Se trabaja así? Mira, nosotros las diseñábamos no como tal, para que nosotros internamente las íbamos pero yo internamente al equipo de D&D, -D -D -D, ya que se las dimos y las estuvieron playtesteando y moviendo valores o todo más la parte matemática y de ese estilo o que sí si sé que para hacer esos sitios sí tienes que pletesear varias veces las aventuras. Que aquí pues ya no podía apreciar eso, ¿verdad? Porque había un bonito en día y nada más podía trabajar con el equipo. Muy bien. Yo creo que ya en particular estoy. Lo único que te, me gustaría preguntarte es si hay algo, ¿eh? algo que a vos, te nazca, que a vos, que vos quieras plantear, algo que no te hemos preguntado, algo que te gustaría decir al respecto de. Cualquiera de los temas que tocamos, si te quedó algo pendiente. Y si no, desde ya, mil gracias por tanta apertura y generosidad. Es muy amorosa, Eva. Adelante, cuando quieran. Igual si saques contenido de quinta se los puedo a ver qué opinan. Sí. <risa> sí, por favor. <risa> Dale. <risa> no, David, porque no hay nada extra. O sea, sea de, si hay gente que esté viendo esto y que le interese publicar su propia aventura, o sea, siéntanse libres de preguntar y de intentarlo, o sea, no, no, no pierden nada con tratar de sacar su propia aventura su propio proyecto. aún si todo falla, es, es una bonita experiencia y van a aprender muchas cosas de manejo de proyectos y de escribir cosas. Una pregunta final que me hiciste y me de ¿Cuántos, ¿Cuántos fallos tuviste hasta publicar la primera de verdad, <risa> como para saber una persona que está mirando ahora ¿no? porque es difícil manejar el rechazo de cualquier artista eh, pero bueno, si sí, fueron es... sí, sí, a la fecha o sea, sigo mandando aplicaciones y me rechazan una vez de cada 10 cosas que bueno, me rechazan o sea si sí, sí es un cacho de rechazos al inicio por eso sí recomiendo que prueben la experiencia y publicarlo por su propia cuenta porque también les va a ayudar a darse cuenta cuando manden a otros lados y los rechacen, poder deducir qué tipo de cosas fueron las que fallaron. Ojo, puedes saber, ok, sabe, o sea, si ya tú tuviste que publicar uno propio, o sea, lo okay, que sabes es que los tamaños muy largos pues lo son mala idea, entonces igual y me rechazaron porque estaba muy largo. O sea, pero sí, si sí es un rato, o sea, digo, en cada proyecto que nosotros hemos tenido como literal en AXO Stories, entonces hemos aprendido algo diferente. Con Mace aprendimos todo lo básico de cómo hacer un Kickstarter. Con Wildlife aprendimos todo lo de producción en China y envíos internacionales y que es muy mala idea hacer envíos internacionales durante una pandemia. Cuando hay una crisis de contenedores, y ese 10 no lo recomiendo. Con Tesca aprendimos finalmente a tener un proyecto conciso y, y consistente. Con Tails aprendimos todo lo de promoción y de tener un producto gratis disponible para que la gente lo cheque. Con máscaras aprendimos un montón de cosas de quinta, de contenido, de nivel, de calidad del arte que se necesita. Es algo que sí, mucha gente cree que no hay artistas suficientemente buenos en Latinoamérica. Y la verdad es que no es cierto. Me consta que hay artistas muy buenos en Latinoamérica. Y que no le piden nada a los artistas de Estados Unidos o de Europa. Si sí, no, o sea, sí, básicamente es un intento y no se preocupen si se equivocan, pueden seguirlo intentando porque de los errores aprende y más bien preocupate si todo te sale bien en tus primeros intentos. <risa> Pero si ya cinco y todo te ha salido muy bien, compra un boleto de lotería. Pues así, todo, todo son lecciones y es lo aprendiendo lentamente cómo lo vas desarrollando. Bien listo, ya voy a dejar de preguntar y de que se me ocurran preguntas, eh, muchas gracias. Ah, chicos, ustedes tienen algo más? No, solamente agradecer, como agradeciste vos, León, como agradeció Puel, y sí me gustaría que Alastro nos digas, eh, porque lo has mencionado varias veces, dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir a tu editorial, dónde te pueden encontrar, eh, para que quede en el video, ¿no? más allá de que lo vamos a poner seguramente ahí abajo, este, en el futuro cuando esto se edite, eh, que, que también lo digas, así se le, le prestan atención y, y podemos redireccionarlos hacia ahí. Pues todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, que son las que más uso. A veces Instagram. Es Alastor G, de chica. Ahí ya debe de, de aparecer. Este, para las cosas que sean editoriales, Axo Stories. Axo Stories. Igual les paso el link. Es igual están en Twitter y la página web. Y básicamente lo no importante es la página web porque ahí está la mailing list. Porque no publicamos tanto en redes sociales. O si cuando estamos haciendo promoción o sacando los webcomics. Perfecto. Bueno, de mi parte Muchas, muchas gracias León, te dejo a vos el cierre Que esto es mérito tuyo eh, La verdad que Voy a hablar por los tres Pero imagino que cada uno tiene su punto de vista Es un placer hablar con vos Tener este contacto Igualmente Con, gracias. con alguien que ya trabajó directamente Con Wizards of Coast Es... es este segmento que tenemos nosotros es sobre comentar las noticias que salieron y compartirlas, sobre todo en español, eh, para nuestro querido público. Y siento que fue un logro muy grande este charlo con vos. Así que genial todo lo que hiciste, Citadel, y eh, eternamente agradecido por la información que nos compartes con nosotros. Sin más, eh, quiero agradecer a todas las personas que nos vieron hasta acá. Así que muchas gracias. Chao.